Inmediatamente vamos a conectar con Arismendi Lantigo, quien está desde la Regional de Salud, eh, aquí en San Francisco de Macorís, donde supuestamente se van a dar unas declaraciones sí. contundentes con relación a, a esa institución. Adelante, Arismendi. Asimismo es, gracias, Yerjani, a todas las personas presentes en el estudio. Efectivamente, me encuentro en el salón de acto de la Regional de Salud de esta provincia. Donde en tan solo minutos... iniciamos. ...una rueda de prensa encabezada por el director provincial, el doctor Rafael Rodríguez. Hay que destacar que ya eh, esta reunión lleva varios minutos verdad, de retraso. La misma fue programada para las 9 de la mañana. Sin embargo, no ha podido iniciar. Y los miembros de la prensa están a la espera de que eh, se conozca esta rueda de prensa... ...para conocer los detalles de qué trata todo esto en el día de hoy. Señores, algo que llama poderosamente a la atención... Y es que fue retirada de, eh, de los pasados directores regionales el mural, la foto del ex director eh, Ángel Federico Garabó. Esto ha llamado poderosamente a la atención, dado que pueden observar eh, en las imágenes, acá eh, se encuentra la, la foto de la doctora Nuri Miguelina Vargas también la de la doctora Heli Polanco, sin embargo la foto del doctor Ángel Federico Garabó fue retirada y vamos a esperar en unos minutos, ¿verdad? A ver de qué trata esta rueda de prensa convocada para las 9 de la mañana en el día de hoy. Vamos a escuchar ya al doctor Rodríguez para ver de qué trata todo esto. Escuchemos. Aguanto, doctor. Sí. Muy buenos días a todos los amigos periodistas que nos acompañan en esta mañana en esta dirección regional de salud sean todos bienvenidos y bienvenidas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 para que ustedes vean en las condiciones que se encuentran filtraciones eh, y un sinnúmero de falta de mantenimiento en ese sentido otra cosa muy importante para la dirección regional son los indicadores los indicadores es lo que demuestra el trabajo que nosotros como gerente hacemos en beneficio de la percepción o en beneficio de captar dinero para la misma institución. Están todos en el suelo, como es el caso del seguimiento de las embarazadas, la captación de espuérparas, afilación de niñas y niñas en lo que tiene que ver con la vacunación, porcentaje de individuos con hipertensión y diabetes. Y lo más importante, señores, que tenemos cinco centros diagnósticos en la región que es una mina de producción, pero por falta de insumos, la mayoría están en condiciones pésimas, donde debiéramos percibir, por lo menos, de 7 a 8 millones de pesos, y no estamos percibiendo ni 500 mil pesos. En lo que es la atención primaria, que la gente reconoce como policlínica, de las 69 que tenemos en la provincia, el 80% están completamente destruidas. Es una forma de que no podemos adelantar, no podemos progresar. Si en una o en cada una de esas instituciones no se le brinda el servicio necesario a esas comunidades y a esas regiones donde persistan las comodidades para que ellos puedan ir a recibir lo que les corresponde en materia de salud. Esas son parte de las diferentes precariedades que hemos encontrado aquí y que por ende nuestra misión es mejorar. ¿en el caso de esos 19 millones de pesos, la deuda, qué corresponde? Esa deuda corresponde a un sinnúmero de gastos que ellos han efectuado en la que nosotros, en base a las facturas, hemos ido evaluando y por ende... Eh, entendemos que dentro de los próximos días ya tomaremos las decisiones del lugar en lo que corresponde a una auditoría completa por las cámaras de cuentas para que nos diga a nosotros en qué se invirtió ese dinero. Doctor, Doctor ¿han visto irregularidades eh, de lo que usted y yo, o van a esperar la auditoría de la Cámara de Cuentas? Eh, yo creo que lo recomendable no es esperar la auditoría de la Cámara de Cuentas. No nos podemos adelantar a lo que nosotros... Eh, estamos pensando, una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad. Ahora, esos 19.354.699 fueron deuda entregada por ellos a nosotros. Eso lo confirmamos porque ya tenemos las evidencias, pero creemos que eso puede adelantar. Doctor, Doctor usted, habla, de los... usted habla de ellos, de ellos. Y usted sabe que en el transcurso de... de... De esta pandemia hubieron dos directores, que fue el doctor Garabó, que era el titular, y después nombraron a la doctora Miguelina. Usted habla de ellos, especifique. Ese, supuestamente ¿En tiene que haber factura ¿En, en, en qué gestión. Si en, ¿En la doctor Garabó, en la doctora Miguelina. Yo hablo de ellos, no me refiero a la anterior eh, gestión del partido, sino de los directores regionales. Sí, entonces, o sea, el doctor Garabó, que fue el titular, y posteriormente por la enfermedad... Que durante la pandemia, hubo una secuencia de la doctora Miguelina Vargas, que es parte de la gestión de los ocho años que ellos cumplieron. Por eso me refiero a ellos. todos los vehículos eh, que usted habló, qué van a hacer con ellos? ¿Van a, van a arreglar o, o van a recuperar o van a establecer responsabilidades? Bien, escucharon ustedes las declaraciones del doctor Rafael Rodríguez, quien hablaba de que al asumir esta dirección regional de salud pública encontró una deuda de 19 millones de pesos. También hablaba del gran deterioro que presentan los vehículos de esta institución y otras precariedades más este eh, expresa de que se le ha dificultado realizar una labor que vaya directamente en favor de los más necesitados debido a la difícil situación que atraviesa esta regional de salud. También acusa a los exdirectores, directores, eh, o sea responsabiliza a los exdirectores directores pasados, tanto a la doctora Miguelina Vargas como al doctor Ángel Garabó de este tipo de acción. Pero de mi parte es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández. Retorno con ustedes. Al estudio. Bueno, se calienta la cosa aquí en San Francisco bueno. de Macorís, en la regional, sí. ante estas denuncias que acaba de hacer el doctor Rafael Rodríguez, actual director del Servicio Regional de Salud, quien acaba de... Eh, anunciar que encontraron o recibieron una deuda de 19 millones de pesos y que esta deuda podría aumentar, eh, que van a revisar en qué se hicieron esos gastos. Además, habló de una flotilla de vehículos totalmente destruida, fue la palabra textual que él usó, 34 inversores totalmente dañados, aparentemente por negligencia de las pasadas autoridades, 27 plantas, eléctricas en su mayoría dañadas y otras en, esta, en mal estado el edificio donde se encuentra la institución eh, dice que no sirve que hay filtraciones y demás y además habló de, ese, de que la, de las 69 unidades de atención primaria la UNAP, a lo que la gente llama policlínica el 80% están destruidas ya veremos la respuesta de las pasadas autoridades, especialmente del doctor Ángel Federico Garabo, quien estuvo a la dirección de esa institución durante cinco años, y naturalmente de Miguelina Vargas, que duró ahí unos eh, cuatro o cinco meses aproximadamente en la dirección de esta institución.